Tercera práctica del día y me parece que vamos a llegar a una cuarta Si nos movemos rápido también para ir a la práctica de España que muy... a <risa> esperar Vamos a un poquito. Los papás que están libres, que tienen al, al, al alcance una mano o, o un celular, puedan inmortalizar el momento para que después de clases sus niños vean que Lionel Messi estuvo...